Que dejé el lugar, Bueno, bienvenidos todos, somos Nico y Sophie de Chill and Create, una pareja de Ushuaia, Tierra del Fuego, la cual sale mucho la ruta y realiza caminatas en sus tiempos libres. Entonces, cuando nos conocimos, nuestras primeras citas eran la ruta directamente. Teníamos un Fiat 1, la historia es así: el Fiat yo se lo compró a mi vieja y fue el auto con el que fuimos a todos lados. Sí. En primer lugar, salíamos nosotros dos solos hasta que llegó la tercera integrante de nuestra familia. Rufina. Rufina prácticamente sí. nació arriba en Fiatuno. Eh. Sí, la conquiste con la perra. Eh, queríamos estar con la perra, entonces salíamos a la ruta, la idea también era que la perra pueda salir a correr, hacer fotos en ese momento elaboramos con un par de marcas entonces hacíamos bastante video y todo lo que hacíamos, lo hacíamos con el Fiat 1, que de cierta manera también fue tomando como cierto valor en nosotros y en la relación y en la forma en la que nosotros mostrábamos lo que hacíamos Primero salías a la ruta para tomar mate sacar fotos, hacer contenido en distintos puntos que son claves en Ushuaia y después empezamos a hacer muchas caminatas. Entonces íbamos con el auto hasta tal punto donde arranca un sendero, hacíamos el sendero y nos volvíamos. Nos empezó a gustar esa idea, empezamos después a ir más lejos, a irnos de campamento. Amábamos ah, el auto de una manera horrorosa. Sí. íbamos todo así nomás. Tirábamos los asientos, y los, el los 1 Fire, el que eh, viene de tres puertas, entonces retirábamos los asientos, la perra quedaba echada arriba de ahí y tirábamos todo atrás. si vea, para llevar algo que no lo íbamos a usar, lo llevábamos. Por file. las dudas. Era medio Desastre, pero estaba bueno. Fue como parte del proceso de conocernos, lo que terminó dando el, el, el nacimiento del sueño que tenemos hoy y de haber comprado finalmente una camioneta. A veces salíamos a hacer un trekking y ya llevábamos el Fiat super cargado por si nos íbamos de campamento a algún lado o lo que fuese. ¿Qué vamos a hacer para que vean, vamos a poner un mapa de las rutas principales y las rutas secundarias de Tierra del Fuego y arriba va a aparecer otro mapa en el que vamos a marcar todos los lugares a los que fuimos para el Fiat Uno. Normalmente uno está acostumbrado que en las cosas de aventura y eso siempre hay camionetas, si hay un Land Rover Defender es mejor y la realidad es que el Uno es un auto que se la super banca. Nos eh. llevó por Estefan, por cuatro, por cuatro, rutas, Estefan. rutas complementarias Estefan. que eran de pura tierra, la zona de la cerradera, eh, en nieve también, en el, la en ruta en nieve. nieve van a aparecer un montón de fotos acá, una locura, salíamos con eh, la nieve, obvio tracocito. siempre con, con cubiertas de clavo, para los que no saben cómo es su sueño, el uso de cubiertas de clavo es obligatorio. Nosotros trabajamos con la marca Corona, entonces nos dan packs de cerveza. El baúl del Fiat Uno teníamos dos packs de, de 24, pesan como 15, 20 kilos cada uno, entonces eso le da un poco de peso a la parte de atrás del auto para, para que no que se vaya, no se vaya claro, entonces, Y de paso que... siempre estaban frías. En Los kilómetros que hicimos en total en la provincia, en menos de un año, que fueron 15.000 kilómetros, 18.000 18, kilómetros. Equivalen bueno. a dos viajes un de La aquí, acá y de vuelta. Tres viajes de ida y vuelta a Buenos Aires me, y un viaje más o menos de ida de acá hasta Alaska. Sí, eh. Todo es eso entra en Mucha gente dirá, bueno, hicieron un montón que tienen la vida resuelta eh, Pero no, eh, tenemos por ahí otra filosofía de vida En eh, ese bueno. momento Nico trabajaba como guía de turismo Y yo estaba de niñera Nosotros siempre tratamos de transmitir a las otras personas A través de nuestras redes sociales Que cuando tengan tiempo salgan, disfruten Que, disfruten, eh, que... que conozcan el lugar donde viven Recibíamos muchas críticas Pero tienen la plata para la nafta Se necesita plata ahí es la misma plata que se te va saliendo todos los fines de semana O comprándote un montón de ropa que por ahí no todas las realidades son diferentes y todas las formas de vivir son diferentes. La nuestra es esta, nos gusta mucho entonces lo que hacíamos era plata que juntábamos y iba a combustible pero no aspirábamos a, a otras cosas por ahí materiales. Estaba a venir el otoño que es bastante frío en Ushuaia y un día Nico me dice ¿y si camperizamos el Fiat Uno? Yo estaba en casa en YouTube y de pronto caí en un video que decía Fiat 1 Motorhome. Dentro no era nada extremadamente lujoso no en cuenta las dimensiones que tiene el unito pero era útil. Tenía planteado una cama para dormir, mesita la mayoría de los vídeos que yo había visto eran dos de fiat uno con una sola persona durmiendo. Nosotros somos dos, dos más, más la perra que, es que es como la piano. mitad de nosotros pero el video me hizo pensar que era posible. Vamos a plantear como, che, podríamos probar, había que sacar solamente los asientos. Un día a la tarde, que un, un colchón que tenían los papás de Sofía en la casa, fui hasta la casa de mi viejo, sacamos los asientos y pusimos el colchón. Creo que hay una foto que es algo que <risa> ha costado, porque claramente yo mido me un metro ochenta y dos. Sofía iba a entrar, mido unos sesenta y piquito. Ella no había problema de que entre el tema, era que yo que iba a quedar así como medio Frankenstein. Y vimos que, tipo, entre los asientos, cuando los reclinaba, iba a entrar. Lo que le hicimos al final para camperizarlo fue en primer lugar, Sacar los asientos de atrás sí. segundo lugar buscar un colchón que teníamos Lo cortamos y lo mandamos a tapizar Porque si poníamos el colchón solo La perra está acostumbrada a meterse al agua, a saltar el, Meten agua a glaciar. corren Entonces si la perra se subía mojada y mojaba el colchón Después nos íbamos a mojar nosotros no nos iba a secar con el frío, la humedad y eso Lo hicimos como si fuera impermeable que no se rompieran con las uñas de allí y que lo pudiéramos limpiar fácil para acostarnos cuando los asientos se arrebaten se corren hacia adelante, queda un espacio donde uno no puede tener algo fijo porque normalmente está el asiento entonces el colchón se tenía una parte que era la parte fija y otra que era la que se podía mover para dormir, usamos un catre viejo de esos de hierro que lo cortamos todo para poder estirarlo y unir la parte de los asientos con la parte que quedaba flotante con dos maderas de piso flotante hicimos una mesita para poner en el lugar donde va el tapabaúl, una sí, cosa tapaboul. así, lo habíamos notado en un lado. Sí. Donde Rufina se solía acostar cada vez que salíamos, ahí Entonces esa la usábamos de mesita. Fue todo como muy improvisado, no gastamos prácticamente plata porque la idea era ver si funcionaba, cómo nos sentíamos. Realizamos la primera salida y ya nos dimos cuenta que queríamos vivir así prácticamente, sí. hasta nos emocionamos tanto que le compramos un barral. Nosotros ya nos imaginábamos sí. en la ruta la parrilla, el tanque de nafta o... Nos no sé. veíamos viajando por América con el Fiat 1, La perra obvio, La sí. perra siempre va a viajar con sí, nosotros. Sí. Mucha gente pregunta ¿A Rufina se las llevan? Por sí, supuesto, es una invitante de no familia. Si la Rufina no se queda. Si las a un Fiat 1, mira si no, no la vamos a llevar en una Traffic. Es flequillo está bien. Uh -huh. El tiempo en el que usamos el Fiat camperizado o no camperizado, la verdad que fue excelente. Camperizado prácticamente lo usamos desde marzo hasta junio. Fueron esos tres meses, después vino el invierno y llegó a nuestras vidas la Traffic. La verdad es que nos resultó bastante cómodo podíamos comer, dormir... En sí, los tres teníamos nuestro lugar ahí adentro. y si bien no, no era para estar todo el día ahí adentro, porque claro, <risa> claramente se un, poco, un poco Después incómodo. de un par de horas era un poco incómodo, <risa> por ahí costaba estirar las piernas, acomodarse. Y además de eso, encontramos una manera de articularlo con la forma en la que nosotros teníamos de salir. Y... Vamos a ser más ordenados, más minimalistas, llevábamos lo justo. Eso nos, nos dio el, el pie de que realmente era eso lo que queríamos hacer para nuestra vida. En fin, nuestra experiencia en el Fiat Uno Camper fue excelente porque se amoldaba nuestra filosofía de vida. Es sumamente subjetivo a las expectativas que tiene cada uno. Al tipo de viaje, la plata con la que cuenten o la, la plata que quieran invertir o gastar. La realidad es que las posibilidades son infinitas. De hecho nosotros nos imaginamos el Fiat Uno con parrilla que saliera hacia afuera, tipo la nave panel solar arriba, tanque de agua arriba. o sea Realmente pensamos en el Uno como un vehículo que nos podía llevar a todos lados y en el que íbamos a poder vivir, pero nosotros teníamos en claro eso, entonces por ahí por eso también el 1 resultó siendo tan práctico para nosotros bueno, y eso fue todo por hoy, no se olviden de suscribirse, comentar, darle like y si tienen alguna idea es más que bienvenida, se nos ocurrió que podría hacer para otro video, contar las anécdotas que tuvimos arriba del nos pasó de todo arriba del 1 <risa> así que si les gustaría sí. esa idea la dejan en lo los dejan comentarios, abajo y lo vemos en el próximo video y Baby Yoda dice chao